Vas Pongo. Video bien. Puse mi lo sale I okay, del book Ay, talete no, Tenía su ya Yo no veo ya ya no no Espuma en mi montadora, gente. Mucho laja. En mi montadora. Sí. Para más. hay que la voy a ver cómo voy a perfecto sí, sí. sí. さっき。何 その… 何の… <笑> Oh, wow. Sí ¿Qué ¿Es de un ¿Cómo? ¿Es así? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué A ver, espérate. ¿Cuánto tiene una ¿40? Ups. No igual. Ah, ¿qué tal? sono andato a stilare perché PC sono sígame. ¿No quiero o no? No mamá? nada? Me hizo cagadas, mira. mía. Conejos. Ahora. Sígame, sígame, sígame, sígame abajo, sí, abajo, abajo, abajo. En ¡Oh, se paró buco! Sí, fue un bug. El tema del de la ahora. Un No sé dónde está. Eh, vale, de aquí le salir. No, no, no, no, no, no, no, no, no chichi chi Espera, te entiendo... A ver... A ver... No, no, no, no oh. ah. No sé qué dijiste. A ver. Ahí voy. ¿Qué hago? Con esto. Ah, mide. No, no sale. Así Ese, tío. Ese ya tengo Está justo acá Fíjate. ¿Cuándo me dejé, tío? Ah, Para Tengo nada en para Se, me cayó en la Y todas las cosas Pero no hay botón Voy a volver a todos. Ya, no, no, no, pero es muy físico. Este no um, Una mina. Minas jugando. Primero que Se y ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Es un cueva? Está el ese tío. ¿Qué me parece un tío. acá... Bueno, guato. Porque esto más palos. A ver. Eh, ¿Cómo hago con el hielo? Mira. Dos palos. Así. Lo pico. Para que no me lo Ahí está. Bien. Mira, os he visto. Pongo ahí y ahí sí. Yo lo pico. Siénteme. Yo lo pico en el mañana. ¿Cómo sobreviví la primera noche? Gente. lista Ah, voy a ver. Y ahí. <risa> Tengo guana <risa> Bueno Ahí <risa> Ahora sí Con el kill hecho. Voy a hacer piñitos. ¿Ves? Y así puede.. Así. Escucha, no? ¿E ¿E ¿E ¿o no? Sea, escucha, escucha. Escucha. O se va a O se va a hacer ¿Es esto, conejo? no puede ser nada, tío no, no puede ser nada no, con esto no sé qué que os indame le tochen moriskan no me toqué, moriskan ¿qué? ¿y es? le tochen moriskan ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué es, ¿Qué es, ¿Qué es ¿Sas el secreto? ¿Se pasa el secreto? 对啊 ¿Cuánto va a ser un ¿Qué pasa? El, el... No se me dice... Sube, Ándale ah, Que lo bajé No, no es que no mucho baja, tío es que no, no, no ocurre Ahora, no sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, es por mí. sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, <risa> Ahora sí, sí, sí, sí, sí, Me vidas a mí, qué usted qué, qué, qué, qué, me... no uh, la madre. <ríe> de pasa? algo de eso ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? mucho. Oye, <coughs> No sé no. No una ahí No Merci Y me puse los de contos. Pues el La vuelta. ¿Uno de llevó no sé para qué es ahí ahí lo pongo acá yo pongo así el el la, se me el mi nombre no está juntado. así se salvado Bueno. Eh, pa pues. creo, okay, oh. Ah, ¿por qué no ¡Vale! Dice, eh, voy a poner... No sé cuándo, pero ya... ¡Ah, mire. mire! Vamos a ver tío for now. Punto. Ese, no se ve. No lo no veo, la cosa. No, no se puede, tío. No, no lo puede, tío. Voy, pero bueno. bueno, bueno, me espero. Yo soy mi dos. Pues dale like y suscríbete. Ya activa a la capa de bonita en Mobs Video Mobs Video de Minecraft en los juegos. Dale con nosotros. A todo. Eh, la gente. Eh, u ju eh. Jugando. Lo no, mismo bueno. Bueno. Bueno. puede ver bien. Acá. Bueno, ¿Es espero soy el Se te Thank you. Eh... Hola, ¿qué tal? Okay. Esa me la razón. Vale. Vale, esto, esto, esto, esto, esto, esto, esto, esto, esto. esto. Uh, uh, uh, uh. hay que duro es sobre youtube no se para una hora baño porque no saboren gente O sea, voy a Wessel. Menos... Menos... Tamaño así... No, al, lo que es no. No sé para qué es eso. A ver cómo va. ¡No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 Vale <laughs> t <It is> t <it. laughs> No, no, no, no, acá, acá, acá. Lo ponemos... Va por esto aquí. Con esto Ahí. Y esto no, Адите! No sé oh qué vale eh sí ¿Es no cierto? <risa> vale. 這個瓶子 Acá. Le a poner esto Acá. Acá. Eh, acá. Esto... Eh, está lleno. Vale, me voy Lo vamos a... Un acá. Los... Con los... Así. Para que llenen tal... Lo vamos a... Por esto, y ¿no? esto, esto la... Eso, Dios. así esto. esto, acá, esto acá, esto acá, ahí sí, ahí sí. Y esto ponemos acá, esto acá. Eh, si ¿sí puede picharme eh, estos. Y estos. Estos. estos. Eh, esto. Lo pongo acá. Y esto por acá. Ah, ya está listo, listo. Le ponemos más estos. Mira... Vale, bueno, espero la les Una hora que puse cuando se funda es y este es el video. Chao, chao.